Bueno, entonces, um, mientras ustedes siguen um, dándonos um, tu, su localización, yo voy a presentar nuestra presentadora de esta sesión 20B, que se intitula Nacer Matisenka. Prácticas tradicionales en salud materna del pueblo originario matisenca de Cusco, Perú. Es con mucho mucho gusto que VIDM recibe a Brenda Araujo Salas para hablar de las prácticas del pueblo matisenca de Perú. Um, Brenda Araujo Salas es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Agraria La Molina y magíster en Estudios Amazónicos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es curiosa y activista de la salud femenina y Saberes de las Mujeres. Brenda es también coordinadora del programa Mujeres Indígenas de Shirapac, el Centro Cultural Indígena de Perú. Brenda, bienvenida y te paso la palabra. Y... Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Este, eh, buenos días, buenas tardes con todos y con todas. Eh, mi nombre es Brenda Araujo Salas y bueno, quisiera primero agradecer a BIDM por el espacio para poder este, compartir en, con ustedes y también para conocer otras experiencias y, e investigaciones ¿no? que están relativas a la partería y a la salud materna. Yo les voy a presentar una investigación que realicé hace algunos años, pero creo que considero todavía está vigente, porque hay muchas cosas para mejorar en la atención con pertinencia cultural en los establecimientos de salud. Eh, bueno, esta investigación eh, la realicé en el Bajo Urubamba, es una cuenca que se encuentra en la parte amazónica de Cusco, en Perú, y bueno, la investigación está relacionada a las prácticas tradicionales en salud materna del pueblo machiguenga. Bueno, sus objetivos, conocer las prácticas relacionadas al parto. Se identificó prácticas relativas al parto, pero en realidad desde el, la primera menstruación hasta los cuidados del recién nacido y también se identificaron qué recursos este, locales empleaban, tanto plantas, animales, minerales, eh, también se analizó las diferencias que hay entre la atención del parto en la casa, ¿no? El parto tradicional en casa y el parto en el establecimiento de salud en la comunidad de camisea. Y eh, luego de eso ya eh, determinamos las preferencias eh, que habían de parir, ¿no? De las mujeres eh, machiguengas. La investigación partió con un permiso a la comunidad, se habló ahí con los jefes, con la junta directiva y también se estableció un compromiso, que terminando la investigación se iba a hacer la entrega de un documento, eh, sobre todo gráfico, porque ahora ustedes van a ver, eh, la investigación tiene muchas ilustraciones, fueron con el apoyo de una co-investigadora... ...ya que Matiasi, una joven eh, madre de la comunidad del pueblo machidenga. Y pudimos con ella pues, realizar eh, varias entrevistas... Este, ...desarrollamos dos talleres con el apoyo también del personal de salud... ...ahí este, participaron mujeres en edad reproductiva, mujeres gestantes la partera de la comunidad y también promotores de la salud. Y también se hizo un registro de las plantas medicinales que se emplean desde la primera menstruación hasta eh, ya con los recién nacidos. Y este registro fue eh, revisado por los promotores de salud, no solamente de la comunidad nativa de Camisea, sino también por promotores de otras comunidades de la cuenca del Bajo Urubamba. Eh, también comentarles un poquito, eh, les había comentado que el compromiso fue hacer la entrega de, de la investigación y antes de hacer este documento para entregar, pues fuimos a la comunidad a revisarlo con, con los abuelos y con las abuelas. no Entonces ahí en la foto de arriba, superior izquierda, estoy con... Con Nelly Mantaro, que ella fue una de las que más me ha ayudado, la, la conocía ya por trabajo también, este, como traductora, pero también este, de travesías, ¿no? Experiencias así de muchas travesías y ahí ven fotos de los abuelos y abuelas de, haciendo comentarios de cómo deberíamos hacer algunas modificaciones en las ilustraciones. Para comentarles un poco de Camisea, es una comunidad que se encuentra en el distrito de Megantoni, es uno de los distritos que tiene más dinero en el Perú, porque su territorio está en lotes petroleros. Hay presencia de la empresa eh, Plus Petro, de la em empresa eh, Repsol, y también, lamentablemente, del narcotráfico y del terrorismo. Entonces, este, hay situaciones externas que, que afectan, ¿no? No solamente la salud, sino también la, la vida en general. Y eh, la población es alrededor de 700 personas y la mayoría practica la religión evangélica. Bueno, les voy a comenzar eh, por las prácticas en la primera menstruación. En la primera menstruación... Aún se mantiene la práctica de la reclusión. Antiguamente pues, se realizaba esta reclusión entre uno a tres meses eh, y ahí es un espacio donde se aprende eh, de la alimentación, de ciertas restricciones alimenticias, pero también ciertas restricciones de, del comportamiento Para el cuidado de la salud propia Pero también a nivel familiar Porque también ahí se aprende A cómo cuidar animales A cómo cultivar plantas Y en prácticas también relativas A la creación Como el hilado de algodón Y el tejido, ¿no? La elaboración de, de la kushma Que es su principal eh, Vestimenta, ¿no? Y entonces acá pueden ver eh, la mujer mayor puede ser una abuela o una tía. También puede ser la mamá y le dice qué cosas no puede comer, ¿no? Y en la primera menstruación o durante el embarazo no pueden comer animales eh, con dientes o eh, comidas con mucho dulce o muy grasosas, eh, eh, eh, alimentos con mucha sal. Y en la parte baja ahí pueden ver que está el masato, está la yuca, está también este, el palmito o, o ...o peces que no, no tienen dientes, que sí, son los que sí se pueden eh, consumir. Cuando pasa esta, este periodo de aprendizajes, también ahí se comparten eh, secretos familiares para los cuidados... ...y también eh, en algunas familias se mantienen ciertos masajes para acomodar los huesos de, de, de, de las este, jóvenes mujeres... Eh, para ya conformar, digamos, el, el cuerpo para tener ¿no? este, eh, un embarazo, se, de, se desarrolla esto, ¿no? O sea, hay una, una limpia tanto interna como una limpia externa, entonces este, hay como una purga, se usan ciertas plantas mezcladas con masato y después también se realiza un baño, ¿no? Acá, bueno, se le ha puesto una kushma a la, a la, mujer, a la joven mujer, pero en realidad debería estar desnuda, y este, se, hacen, se hacen los baños, terminado esta, esta limpia, eh, la joven tiene que preparar un masato donde después se convoca a sus diferentes familiares y ella tiene que otorgar ¿no? su primer masato como que en sociedad. Eh, eso era antes, hay un poco de mezcla, sí, pero ahora con la presencia de los colegios, este, las escuelas, estas reclusiones se reducen, eh, ya no son de un mes o a tres meses, eh, solamente se realizan de una semana. Eh, algunas fam familias sí que son más estrictas pueden llegar a un mes, porque es un periodo importante donde se aprende muchas cosas relativas a, al territorio y también a los cuidados este, familiares y personales. Pero en otras familias este, se prefieren los aprendizajes ¿no? de, la, de la escuela. Sin embargo, hay una acción que, que se da, ustedes vieron en la anterior diapositiva, que tiene acá ya el cabello corto, entonces se eh, ponen un pañuelo y eso es característico, ¿no? tú, tú puedes diferenciar eh, eso en las, en las jóvenes mujeres. Y es también un cuidado a los espíritus que podrían afectar la salud de las, de las este, que han, han tenido su primera menstruación. Ahora, respecto a las prácticas eh, en el embarazo, eh, se ha aprendido ya esto en, el primer, en la primera menstruación, ¿no? Y en el lado de, de derecho ustedes pueden ver todos los al, alimentos que no se deberían de consumir porque podrían provocar eh, algo en el cambio del bebé o en el de la embarazada. Eh, no se pueden consumir alimentos pegajosos, como el almidón o como lo quemado del arroz, porque eso podría provocar que la placenta se pegue. No se puede consumir en los últimos meses animales con cabeza grande, porque esto también podría provocar que los bebés, eh, su cabeza crezca mucho y, y haya dificultades eh, para, para el parto. No se pueden consumir, se sugiere no consumir eh, alimentos que están, frutos pegados, porque lo que podría generar es que den a luz eh, gemelos o mellizos, ¿no? Y, y en el caso acá del lado izquierdo, pues, son alimentos que son bajos en sal, bajos en dulces también, eh, que no, no este, afectan o modifiquen al, al bebé que se está formando, ¿no? Y no solamente son prácticas de restricción o prácticas de cuidado de las mujeres, sino también de, del padre, ¿no? de las parejas. Acá el padre está pensando en, en su esposa o en su pareja embarazada y debe de dejar de eh, emplear brea. El empleo de brea para la el, elaboración de flechas o de este, arreglos en las canoas cuando tienen huecos, lo que provocaría es una retención de la placenta. Lo mismo pasaría en el caso de matar, sobre todo, culebras, es este, que podría provocar un aborto. Y si, se, y si no se llegara a provocar, lo que podría pasar es de que el bebé eh, pueda nacer y no pudiera caminar. ¿no? Entonces, este, hay ciertas restricciones que también los padres no deben de, de llevar a cabo. Más bien, lo que sí deberían de llevar a cabo es, son prácticas de cuidado a, a su familia y eh, llevando alimentos que, que sí puede consumir la mujer embarazada. Acá es, este, es palmito, ¿no? Que, que está llevando, está bajando unas palmeras para llevar palmito. Y ya finalizando, ¿no? Los últimos entre tres a dos meses hay una mayor presencia de mujeres que saben acomodar a los bebés, o también de parteras que tienen bueno, más prácticas para el cuidado de las mujeres embarazadas del, y de los recién nacidos. Y emplean eh, sobre todo el ibenkiki, es, un, es una plantita que es más conocida como piripiri. El piripiri es más este, un término quechua. Y se hace, se soba la, la eh, la barriga y se le da un poco a la mujer para que mastique o si no también en agua caliente para facilitar el parto. Y entonces, eh, ya yendo a las prácticas del parto, acá ustedes pueden ver, eh, bueno, antes se daban más eh, atenciones en las casas, era una cuestión más familiar, con presencia del padre, pero el padre nunca viendo eh, la vagina o nunca viendo o tocando la sangre, porque esto... ...podría generar otras eh, cuestiones este, que podrían afectar la cacería, de, de la actividad de cacería. Pero sí el apoyo en, este, que es entre mujeres, ¿no? Con el empleo de plantas, de plantas para facilitar el, el parto, para curarlo o también para que no duela mucho. Y hay diferentes posiciones, ¿no? Acá hay otra posición, acá también pueden ver la presencia de agua caliente que también es importante. Y este, acá ustedes también pueden ver otra, otra posición que se da, pero eh, lo que se ha estado dando ya en los últimos 10 años es esta de acá, ¿no? Eh, una situación eh, de prohibición eh, de la presencia de, de familia, de, de la partera, ¿no? Donde la mujer se siente eh, con temor, ¿no? no puede poner sus pies en la en este en el piso eh, no tiene movilidad no entonces no puede emplear el agua caliente no puede emplear sus plantas no entonces no hay esa esa seguridad y cuando se conversó con las con las este mujeres este pues comentaron de que sí sí este está más de acuerdo de, de dar a luz en un establecimiento de salud sí pero les gustaría pues, que hubiera presencia de, de una partera que les, ha, que les dé su ibenquiqui, porque eso facilita y, y, y reduce el tiempo del, del parto, que haya agua caliente para luego hacer los baños con agua caliente después del parto, que esté la presencia de la pareja que le va a ayudar ¿no? y se va a sentir como segura, y la presencia de la obstetriz o de la enfermera o del, o del médico médica, que sea eh, cuando ya hay algún caso de emergencia, ¿no? Y donde de, este, se, se requiera la atención. Y bueno, eh, actividades, ¿no? Prácticas que se realizan ya después del parto y que son respecto al cordón umbilical y la placenta, eh, comentaron, eh, me acuerdo mucho de esto, de una enfermera técnica machigenga de otra comunidad, amiga, que me dijo, nosotros cuando no está el, el médico, cuando no está la enfermera, cortamos cuando deja de latir el cordón, porque eso es como nace un machiguenga, ¿no? En cambio acá las enfermeras apuran el corte del cordón y todavía está pasando la sangre, ¿no? Y, y claro, esto beneficia, ¿no? Al, al, al recién nacido, ¿no? Que, que hay un, un periodo más ¿no? Que, que, que pase un poco más de sangre. Y también existen otras prácticas respecto al entierro, al entierro de la placenta. La placenta tiene que estar enterrada eh, con profundidad para que no pase lo que se muestra en esta diapositiva, ¿no? que pueda ser comida por los animales. Acá estamos viendo gallinazos. Porque lo que puede provocar es una hemorragia de la madre o también... Eh, Vómitos o diarreas de los recién nacidos o, o, o hasta puede provocar la muerte. Pero hay ciertas prácticas eh, que son como que secretos, ¿no? Aquí en el lado izquierdo pueden ver cómo está la placenta con el cordón umbilical hacia arriba y le han pinchado con la herramienta del de hilado de algodón. ¿Para qué? Para que el próximo bebé tenga sexo femenino. Y en el caso de que quieran sexo masculino, habría que enterrar la placenta con el cordón hacia abajo y pinchando con una flecha. Ahora, eh, respecto a los cuidados, después del parto, hay varias plantas, eh, solamente voy a hacer mención de una, pero ustedes en las, en las preguntas o sea, se puede ampliar más la, la información. Eh... Hay varias plantas que se emplean, pero con agua caliente, siempre como para reducir la inflamación, ¿no?, del vientre. Y, bueno, acá este, no se ve la animación porque estaba en PPT, pero debajo de esta placenta hay una planta que es muy, muy, muy similar a la placenta. Y eh, el nombre científico es Piper Peltatum, en, en la zona andina se conoce como Santa María, pero los machigengas la nombran como shirimogitoshi y el mogito, moguito significa cordón umbilical u ombligo y oshi es hoja, ¿no? Y shiri como que, que cae, ¿no? Entonces es como la, la planta o la hoja que hace caer el ombligo, ¿no? Y esta planta se emplea justamente para eso, pero para, para que puedan bajar la inflamación, para que facilite también el que caiga la placenta. También se emplean piedras que se han calentado y que se envuelven con telas para ponerlas en el vientre. Ahora ya también se emplean eh, botellas de plástico o de vidrio que se pone agua caliente ¿no? y, se, y se ponen encima de, del vientre. Y hay otras plantas que facilitan eh, la producción de leche. Hay una en especial que se llama puigoro, que es, es una. se emplea la corteza. Se se pone eh, lo que ha sacado de la planta en agua caliente y esto se emplea para el baño de los senos. También se toma un poquito y esto hace que, que hay una mayor producción ¿no? de, de leche. También existen otros cuidados eh, que son para los recién nacidos, pero también para la familia en general, porque este baño se da cuando cae el cordón umbilical y es un baño como, con plantas medicinales como para ahuyentar la presencia de espíritus o para que los espíritus no afecten a la familia, ¿no? Entonces, acá pueden ver, eh, ¿no? Como, bueno, la, la representación de un recién fallecido, ¿no? Y también acá pueden ver este, que el bebé tiene como en el cuello algo amarrado. Esto de acá es un ibenkiki. Los ibenkikis, tienen muchos usos. Hay los usos como los que he mencionado para facilitar el parto, pero también hay kikis para cuidar a los recién nacidos y hay otros ivenquiquis que te ayudan a tejer mejor, a ser mejor cazador, a ser este mejor guerrero. Y estos últimos es gracioso porque ahora los utilizan para jugar mejor el fútbol. ¿no? Y si no no se ha empleado esto y ha afectado al bebé, está con problemas este que no puede dormir, llora, tiene diarreas. Entonces hay otras plantas, pero ya se hace con un baño, ¿no? Un baño con esas plantas medicinales. Y hay otras maneras también que puede ser afectado el bebé. El bebé, este, se le puede haber caído algo de la boca eh, o de sus deposiciones, se pueden acercar las hormigas y estas hormigas llevar esos pedacitos a sus nidos, ¿no? Y esto, esto es lo que provoca, es como que le generen ciertos síntomas a los, a los bebitos. Y bueno, conversando ahí con las, con las mujeres, conversando con la enfermera técnica, me comentaron de que hay varias hormigas y según la hormiga hay un síntoma y según este síntoma hay que, to hay que tomar una medida, ¿no? Para la curación. Y ahí ustedes pueden y, eh, eh, ver que si hay, en el caso del yairi, ¿no? Si hay fiebre y si el vómito es amarillo y la, y la caca también tiene el color como del yairi, ¿no? Un poco más oscurita, pues el papá tiene que ir a buscar dónde está el nido de, ese, de esa hormiga, ¿no? Y, y la buscan, o sea, es como que ubican, o sea, encontraron, chequearon la casa y después van viendo hacia dónde se están dirigiendo. Y así este, puede ser que boten el, boten el árbol, ¿no? tumben el árbol, eh, eh, desentierren el nido que si estaba en, en, en la tierra, le echen agua caliente o lo, le prendan fuego, ¿no? Es dependiendo de, del tipo de hormiga. Bueno, y para finalizar, eh, les quería hacer algunos comentarios, ¿no? Algun, Algunas referencias sobre las conclusiones que tuve en esta investigación. Eh, las prácticas sí, que están relacionadas al, al parto, pero que también están relacionadas a todo el ciclo ¿no? el reproductivo de la mujer y también a los vínculos sociales y al, del entorno, sobre todo las que son respecto al, a los cuidados ¿no? con, con, con los espíritus. Eh, hay restricciones alimenticias durante el embarazo y después del, del parto. Y son este, prácticas que no solamente las realizan las mujeres, sino eh, eh, también las tiene que realizar la familia. Y en, el, en la investigación llegamos a identificar más de 80 plantas que se emplean durante el embarazo, durante el parto y, y después del parto, ¿no? Y el cuidado de los recién nacidos. De ahí... Eh, eh, Pudimos identificar que hay agentes externos que han afectado la credibilidad de las prácticas, ¿no? Eh, por esa razón, eh, la preferencia para dar a luz es en el puesto de salud, ¿no? Sin embargo, se prefiere y se pide, no se exige, sino se pide o se negocia, ¿no? El retraso del corte del cordón umbilical, el que se puedan dar los baños con agua caliente dentro del establecimiento, ¿no? y el empleo de plantas eh, para facilitar el parto y también para el cuidado de los niños y de las niñas. Por esa razón, ¿no? Porque hay una especie de negociación de qué realizar y qué no dentro del establecimiento de, de salud, eh, la identidad y las prácticas culturales son parte de esa negociación. ¿Qué recomendaciones eh, pudimos identificar para, después de esta de esta investigación, pues, eh, la educación sexual en adolescentes debería de incorporarse también en estos espacios de restricción, porque son otros aprendizajes, no es que se están perdiendo clases, sino que se están aprendiendo otras cosas, que es este, del cuidado familiar, pero también territorial, y la importancia de que los padres y madres también participen en, en no, no en la casa, ¿no? no en la enseñanza de la casa, sino también en la enseñanza en las escuelas, para compartir a los niños y jóvenes que eh, no están practicando quizás lo que sus abuelos realizaron porque sus padres no se los están enseñando, ¿no? Y son aprendizajes importantes para el cuidado del territorio. Bueno, otras recomendaciones es, eh, sobre todo el personal de salud, de comentar la importancia de la participación activa del padre, no solamente de, de acompañar, de, de, de cuidar a su pareja, sino de comprender las restricciones alimenticias, porque eh, algunas veces también el personal de salud sugiere que hay algunos alimentos que son más los que sugieren en, en las eh, ciudades o en o en lugares que son de la costa o de la sierra, y son alimentos que no, no pueden simplemente consumir por sus restricciones alimenticias que, que están relativas a sus prácticas culturales. Eh, también durante el parto, ¿no? La, la importancia de emplear eh, las plantas para favorecer, eh, facilitar el parto, para que duela menos, ¿no? Y para que haya una recuperación más pronta, ¿no? Como el chirimogitoshi. Y también esta participación de la familia, de la partera o del promotor, ¿no? Dentro del establecimiento de salud cuando se da el parto. También esta recomendación, ¿no? Aunque, aunque ya lo conoce el personal de salud, no sé por qué razón este, apura, se apuran con el corte del cordón, ¿no? Y el también que se haga la entrega de la placenta para que el entierro se dé como eh, la familia lo, lo desea, ¿no? Y acá ustedes pueden ver una imagen... Acá este, nos reunimos, me acuerdo, acá está Nelly, la que les comentaba, y acá dos eh, promotores de salud, ella es partera, Marlene, si no me equivoco, eh, fuimos y hablamos con el personal de salud porque habían generado una multa. Claro, el personal de salud no la había creado, pero sí lo había como que sugerido al comité de salud de la comunidad para que se multaran las mujeres que no se iban a... a al establecimiento de salud para el Papa Nicolau y tenían que pagar 50 soles, ¿no? Y así hay un montón de, de formas de, que obligan ¿no? a, las, a las mujeres a, a ir al puesto de salud en vez de recibir un poco más de, de información y tener otros diálogos, ¿no? Bueno, eh, también recomendamos el, el valorar más ¿no? el empleo de los conocimientos, de las prácticas y también de las plantas, no solamente para el, durante el embarazo, sino también para el parto, para después del parto y para el recién nacido. ¿no? Acá he puesto algunas plantas, po pocharoki y chariro eh, se emplean para eh, empezar a reducir el tamaño del bebé en, entre los 8 y 9 meses y en el parto la malva con clara de huevo para facilitar el, el parto, los ibenkikis para apurarlos o para dilatar más, ¿no? Eh, y la, cor, la corteza del Shinti tiene la misma finalidad como la malva y la clara de huevo, ¿no? Y después del parto eh, mencioné Shirimogitoshi, eh, Samampo, la sangre de grado, Guava y Kamatsiri Nishi, que son plantas que favorecen la cicatrización. En el caso de los recién nacidos, hay una gran cantidad de ivenquiquis, como ya lo mencioné, hay para eh, caminar más rápido, para que crezcan fuertes, para que coman más, ¿no? Y para que no sean afectados por la niebla, por las hormigas y faciliten las salidas de noche. Eh, bueno, acá les voy a mostrar, a ver si se, ustedes pueden ver, este es el libro que, que elaboramos. Eh, tienen gráficas. A ver, espérense. Una más bonita. Las la que ustedes han visto ahora, y aquí está la descripción, tanto en castellano como en machigenga. ¿no? Entonces se llevaron 850 libros a las, a las escuelas de ocho comunidades del Bajo Urubamba, y e hicimos la entrega con jaquemilza ¿no? Con quien elaboró lo, las ilustraciones. Y ya después de esta, esta entrega hicimos estos do, estos libros. Este es como un pequeño diccionario con las palabras claves para la atención de, de salud materna, pero esto ya se realizó no solamente para el pueblo eh, para el pueblo machiguenga, sino también para el pueblo asháninka y el pueblo yine, haciendo uso de la propuesta que hizo UNFPA eh, en el 2013, si no me equivoco. Y, y también se elaboró este otro no el manual para la atención de salud materna con interculturalidad y también con con esta intención de que hubieran gráficas no acá hay una gráfica más bonita sobre cómo quieren el, la atención del parto no entonces con la intención de que el personal de salud conociera un poco más sobre la historia el contexto no de, de los pueblos amazónicos, acá pueden ver un poco del contexto ¿no? del, del caucho no sé acá si sí se puede ver o de la del levantamiento de Juan Santos Atahualpa que es en esa zona este cómo se conformó el centro el centro de salud de Camisea con la presencia de las misioneras este dominicas eh, sí, de los dominicos, y así, ¿no? O sea, referencias importantes también sobre el, el, este, de dónde proviene el pueblo machiguenga, acá se hace referencia al pongo de Mainique, es un, es un mito muy importante que, con el que puedes, este, comprender más sobre el origen, ¿no?, de la vida, y así. Y bueno, también hay algunas cosas interesantes sobre... Eh, cómo se nombran ciertas partes, ¿no? Y también acá de corporales, ¿no? Y así. Bueno, eso, eso fue lo que se logró hacer con la investigación. Eh, les agradezco eh, por que estén acá presentes y, claro, he tratado de correr un poco para que ustedes puedan tener tiempo para las preguntas. Gracias. Muchas gracias Brenda por esta increíble presentación, un trabajo muy importante, muy hermoso. Este, tenemos aquí algunas preguntas, algunos comentarios. Um, Susana dijo primero, wow, <ríe> sí, es muy lindo trabajo. Y después pregunta si los uh, documentos, estos libros que mostraste están disponibles en libre acceso. Uh, Judith Cornejo dijo que eso, no sé si es una pregunta o un comentario, pero si esos materiales están en acceso electrónico. Sí, justo ahorita acabo de pegar, eh, acá está el libro Nacer Machiguenga en el segundo enlace, para que lo puedan leer, no está para descargar, lo que queremos realizar es una segunda versión, estamos en conversaciones con Yaquemilza para que se pueda por fin traducir en, en inglés y en francés, era la intención de hacerlo, y en italiano, porque tenemos las facilidades, pero esperemos de que el, el próximo año podamos hacer esto. Y acá también les dejo el enlace de un artículo científico sobre plantas medicinales utilizadas en la salud reproductiva de las mujeres del Perú, que es algo que también hicimos con una amiga, y ahí hay más de 400 plantas medicinales que se emplean durante todo el ciclo reproductivo. Y les dejo también la tesis y el artículo del, de la investigación. Perfecto. Este, um, Sabrina Morales dijo, gracias y felicitaciones Brenda por el trabajo y publicación. Um, Gabriela Barbosa Díaz dijo, que experiencias preciosas. Uh, Muchas gracias Brenda. Y Filomena dijo, felicidades, compañera Brenda, por una investigación tan amplia e importantísima. Um, Sabrina, eh, ¿quieres decir algo? Hola, muy buenos días. Paloma, Brenda, mis felicitaciones, feliz Día Internacional de los Obstetras, acá en Perú, Obstetras, Midwives, femmes Parteras. Somos una sola línea y somos una carrera importante para el futuro de nuestras sociedades. Me encanta, Brenda, la presentación que has hecho y creo que tenemos que sumar muchas experiencias y muchas iniciativas para poder eh, pronto um, desaparecer aún las brechas preexistentes y las que probablemente vengan. Entonces, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la principal dificultad que tuvieron para poder unir ciencia, en parte, y cuando ha sido necesaria la tecnología, frente a los patrones culturales en la atención del embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, en las comunidades donde has podido desarrollar este trabajo y esta investigación? ¿Y cuáles crees tú que son las principales herramientas o acciones para poder nosotros conseguir esa excelente alianza entre la ciencia, la evidencia y estos patrones culturales. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Feliz Día Internacional de los TETRA. Sí, bueno, gracias, este, Sabrina. Mira, lo que más he encontrado es de que los... En las comunidades llegan personal de salud que es súper joven y no reciben educación ni... Si, si reciben es un, un temita dentro de un curso. Entonces cuando yo conocí a personal de salud que atiende bien y que tiene reconocimiento de las prácticas, a mí me sorprendió que fuera de Puno. Porque son ahí, tienen un curso, creo ellos. Y bueno. Eh, a mí me comentó Rosa Giove, que ya, bueno, ya no está con nosotros en esta dimensión, pero ella hizo una investigación y ubicó solamente que habían siete u ocho eh, este, universidades de que sí entregaban ¿no? eh, cursos o al menos este, algunos temas, ¿no? Antropología médica, ¿no? O sea, yo creo que es por ahí. Porque hay un, un trato así de discriminación, de estigmatización, que viene producto de la educación, ¿no? De cómo nos van formando. Ahora, respecto de, de herramientas o acciones, eh, tiene que haber un, una relación eh, más este, horizontal, una participación más a nivel comunitario, que no se está dando y no me refiero solamente a desarrollarlo con las comunidades nativas o con comunidades campesinas, sino en general, cuando es este, la atención primaria, debe haber una mayor participación de, de las autoridades comunales o, o locales, y, y eso permitiría pues, generar propuestas eh, con la participación ya de agentes comunitarios de salud o de los mismos terapeutas tradicionales. Y acá no, me, no hago referencia de, de los pueblos originarios, hablo en general, porque también hay hueseros, hay este, yerberas en, en este, centros poblados que no son de, de pueblos originarios, ¿no? Entonces ahí eso, eso sí es importante, ¿no? Ver cómo se hace la articulación y lo otro, si es de pueblos originarios, cómo desde las autoridades comunales generar en sus municipios una propuesta de asistencia desde la misma salud indígena. También, ¿no? Y ya desde esta misma propuesta de salud indígena, hacer una articulación con el establecimiento de salud. Que son propuestas que se están dando en Colombia, que se están dando en, en Brasil, pero en poquitos espacios, ¿no? Pero, pero son este, cosas que, que deberíamos de, de ponerle vista, ¿no? Sí, muchas gracias, Brenda. Nosotros desde la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica tenemos la convicción que el trabajo tiene que ser en dos escenarios, con la población y también con los profesionales. Desde el pregrado, para que vayan al servicio rural ya listos, justamente para no solo aplicar su trabajo, aplicar ejercer esta labor tan, tan bonita como es cuidar la salud sexual y reproductiva y prevenir los riesgos para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, pero a la vez que estén completamente abiertos y encantados de conocer estas culturas, estas características para lograr esa fusión cuanto antes que creo que es lo que necesitamos y otros países como eh, conocemos varias experiencias en Centroamérica, por ejemplo, en las cuales ha habido excelente trabajo y resultados y que ha logrado que la comunidad de parteras, parteras tradicionales, lleguen a hacer capacitaciones de nivel más eh, profesional y que ha tenido resultados también eh, maternos y perinatales. Muchas gracias y felicitaciones, Brenda. Las puertas abiertas de la Sociedad Perona de Psicoprofilaxis para unir iniciativas y esfuerzos. Gracias, Paloma, también por la impecable moderación de esta sesión. Muchas gracias Sabrina por um, tu contribución y tu pregunta, muy importante. Muchísimas gracias Brenda, infelizmente este es todo el tiempo que tenemos. Um, voy a, a desactivar la grabación en este momento. Sí.